Vamos a ir al encuentro de ese niño interior y luego quiero, quiero ver qué han experimentado, qué han vivido. ¿sí? Para esto entonces vamos a sentarnos de manera cómoda todos nosotros. ¿Sí? Pues yo también lo voy a hacer, yo quiero ir a, a la búsqueda de ese niño interior. Y luego, después de este ejercicio que vamos a hacer, quisiera que haya preguntas y respuestas ¿sí? de todo esto que hemos hablado, todo esto que hemos expuesto, porque me imagino que querrán profundizar más algún tema que otro. Me imagino que, si bien las cosas han quedado claras, sí es bueno repetirlas y a veces con mayor fuerza para que no solo queden claras, sino que comiencen a instalarse en nosotros. Sería muy lindo que a partir de esta plática que tengamos, procuremos llevar a la práctica. Porque la teoría, la teoría a todos nosotros nos prepara, pero no nos transforma. ¿Y de qué sirve? Prepararse, prepararse, prepararse y nunca pasar a la acción. Yo puedo saber y haber estudiado cómo manejar un avión. Y sé perfectamente cómo se debe de hacer. Hasta en un simulador estuve. Pero si nunca manejé un avión real y verdadero, ¿de qué me sirve? Nunca voy a saber lo que es tener la sensación de manejar un avión. Es más, cuando lo maneje voy a descubrir que hay cosas que no las tenía tan en claro. Yo a veces prefiero hablar o platicar si quiero construir algo más con un albañil que con un arquitecto. ¿Sí les ha pasado eso? Porque el arquitecto tiene mucha teoría, pero el que realmente sabe cómo se hacen las cosas es el albañil. Claro, no tiene tanta teoría, no tiene tanta preparación y tantos conocimientos, pero sabe perfectamente cómo levantar los pilares, cómo levantar las paredes, cuánto se necesita de cemento, de, de, de ladrillo, de, de lo que sea. Claro, si encontramos un arquitecto que es albañil también, maravilloso, ¿no? Seamos nosotros personas preparadas, pero seamos también esos albañiles. Seamos esas personas que, que sabemos pasar a la acción. Porque entonces ahí vamos a realmente aprender, a avanzar, a crecer. ¿Mm? Entonces, vamos a relajarnos, como decíamos recién, vamos a soltar nuestro cuerpo, ¿sí? poniendo las manos aquí, arriba de las, de las piernas, de los muslos, Vamos a ir al encuentro de este niño. ¿sí? Este niño muy posiblemente esté algo escondido, algo oculto, porque muchas veces lo hemos maltratado, lo hemos juzgado, lo hemos regañado mucho. ¿sí? ¿Qué pasa cuando un niño es maltratado en la casa? Ustedes se dan cuenta como maestras, ¿no? Son niños más bien prohibidos, ¿no? Aislados, ¿Sí? son niños que, que, que están padeciendo de una tristeza muy grande bueno, es muy posible que ese niño de nosotros esté así ¿qué hacen ustedes como maestras cuando viene un niño en esa condición? darle mucho amor, claro le ponen mayor atención, ¿no? y se acercan y lo tocan y lo abrazan, y lo alientan, ¿no? Bueno, vamos a hacer eso con ese niño interior. Para eso vamos a revisar que nuestros músculos estén relajados, estén sueltos. Vamos a hacer algunas respiraciones profundas, inhalando, exhalando. Vamos a mover el cuello en una dirección en otra, procurando tener las piernas sin tensión, sueltas, relajadas, procurando tener las manos, los brazos, antebrazos también sueltos, vamos a cerrar los ojos, De nuevo hacemos otra respiración profunda, inhalando, exhalando. Vamos a dejar fuera de esta habitación todas las cosas pendientes, todo el mundo exterior. Yo sé que hay muchas cosas por hacer, pero, pero este es un tiempo para ese niño. Este es un tiempo para aquel que nosotros ha sufrido, ha sido agredido, ha sido lastimado y que queremos recuperar y que queremos sanar y que queremos hacerlo protagonista en nuestra vida. Así que no hay nada más importante que este momento. Así lo debo de sentir porque si no el niño no se va a asomar a la ventanita del corazón. puro sentimiento sentir que lo queremos y sentir que lo amamos es fundamental por eso sintiendo cada vez más que las piernas pesan que los brazos pesan que la cabeza y todo el cuerpo pesa y pesa a comenzar a sentir una calidez reconfortante en mi pecho una calidad, una calidez muy bonita en mi corazón esa es la señal que el niño empieza a asomarse Ese niño que empiezo a visualizar, lo veo. Ese niño que soy yo, que es mi verdadera persona. Voy a ir a abrazarlo. Voy a decirle cuánto lo quiero. Voy a pedirle perdón si es necesario. Muchas veces lo dejé de lado en mi vida. Cuando lo dejé de lado, mi sueño y, me, y mi felicidad se fue alejando. Voy a transmitirle lo importante que es el hecho de que regrese a mi vida. comprometerme a no abandonarlo. Voy a cada vez más dejar esa espontaneidad, esa dulzura, esa inocencia que en él existe brote, surja, se manifieste. No me va a importar si los demás se burlan o me ridiculizan. Solo me va a importar que el niño se exprese. Porque para mí él es lo más importante. el Hijo de Dios en mí cómo no tenerle fe cómo no confiar en Él gravedad y de existencia de mi vida ahí en mi corazón. Ya que ahí está mi propósito, mi misión, mi guía. ese acaricio de ese niño entonces lo sano lo limpio le doy toda la confianza nuevamente y le ofrezco mi amor incondicional por el tener me ocuparé de ser eso le diré a eso me comprometeré con él más que preocuparme por tener me ocuparé de ser y se siente diferente y volvemos y la mirada a nuestro alrededor es diferente, hasta más luminoso todos los días debiéramos dedicarle un ratito a esto todos los días debiéramos de tomarnos un tiempo para nosotros mismos y ese tomarnos el tiempo a nosotros mismos claro es dedicarnos a las cosas que nos gustan pero aún más profundamente es ir a darle cariñito y amorcito a ese niño esto es fundamental esto es la raíz de algo que va a cambiar verdaderamente en nuestra vida. Recordar que somos ese niño y que los niños con los cuales yo trabajo me están permanentemente recordando cuál es mi verdadera esencia. Es algo que puede hacer de nosotros personas excepcionales y que por supuesto va a ser de esos niños, que vengan a este kinder, a este jardín, también personas excepcionales y maravillosas. Porque yo aún hasta el día de hoy, después de casi 40 años, un recuerdo con un amor inmenso a mi maestra, la cual saludo allá en cámara. Se llama Mónica. Y la recuerdo, y, y, y ese encuentro que tuve fue inmensamente conmovedor. Y profundizando en mí, ella dejó cosas increíbles. Y solo la tuve un año. Meses. Porque no es todo el año tampoco. Pero en un ciclo escolar, sembró tantas cosas, dejó tantas cosas. Y después, por supuesto... Hubo otros, ¿no? Maestros, pero a esa edad, y más si estamos pasando un momento difícil, podemos producir un cambio enorme. ¿Sí? Y la manera en que nos podemos nosotros, podemos ejercer esa maravillosa labor, es únicamente si... En primera instancia estamos nosotros, por supuesto, vinculados y conectados a ese niño interior. Por eso todos los días tenemos que hacer este ejercicio de tomarnos un tiempo para ese niño interior. Cuando ustedes se señalan a sí mismos, ¿a dónde se señalan? ¿Aquí esta soy yo? ¿O esta soy yo? ¿No qué dicen? ¡Acá! ¿Sí? esto somos nosotros y si somos esto ¿por qué no actuamos de acuerdo a eso que está en nuestro corazón? a ese niño que somos ¡qué tremendo! actuamos desde aquí y aquí no estamos nosotros por eso cometemos errores, por eso nos dificultamos la vida por eso criticamos, por eso juzgamos, por eso nos sumergimos a realidades caóticas Si nosotros seguimos entonces en nuestro corazón, va a haber coherencia en todo lo que nosotros realicemos, pensemos y hagamos. Y ojo, ¿eh? que esa es la clave de la magia. No sé si ustedes sabían, pero hay una palabra muy famosa que se llama abracadabra. ¿Sí? Me imagino que cuando cuenten, cuentan cuentos dicen ¿no? a los niños, abracadabra. ¿Eh? ¿Y saben lo que significa esa palabra? No saben, la mayoría de ustedes o, o ninguno de ustedes sabe qué significa abracadabra. Creemos que es eso. Y sí, en parte es eso, pero la magia es el resultado del abracadabra. Porque el abracadabra significa pienso lo que digo y hago lo que siento. ¡Guau! ¡Wow! Ustedes pueden buscar, ¿eh? No les estoy diciendo una cosa por otra Abra abracadabra significa pienso, digo y hago de la misma manera y esa es la clave de la magia pero ¿desde, ¿desde dónde parto? ¿de lo que pienso? no ¿de lo que hago? tampoco sino de lo que siento desde ahí parto y entonces, si logro esa coherencia, si logro esa unidad, entonces voy a hacer de mi vida una vida mágica. ¿sí? Y bueno, yo creo que eh, hasta aquí llegamos en mi exposición. Ahora, quiero preguntarles, ¿quieren, ¿quieren ustedes hacer alguna pregunta? ¿Quieren que profundice un poco más sobre alguno de los temas que abordamos? Hay alguna situación que estén viviendo que no le encuentren solución? Claro, aquellas que son de índole privada, bueno, los invito a que, a que tengamos una sesión en privada, porque no se puede hablar de manera pública. ¿sí? Pero hay algo que ustedes quisieran de repente encontrar cierta orientación de aquello que estén viviendo. Hay algún valiente por aquí? Recuerden que hay que hablar con verdad, hay que ser espontáneos, sin señalar, por supuesto. Yo creo que valientes todos somos valientes. ¿no? Todos somos valientes, bueno. Perfecto, entonces. ¿Ya tienen la respuesta a todo? Hay algo entonces en que podamos nosotros conversar, no para tener razón, sino para intentar hallar una verdad que nos ayude. Yo creo que estamos en proceso, ahorita lo que planteaba es importante, nunca nos damos el tiempo para reflexionar, interiorizar. Ahorita por ejemplo me llamó algo la, la atención. Me concentré tanto en revisar mi nivel interior. Ajá. Y yo traí cinco pesos. ¡Wow! ¡Muy bien! Yo me quedaba <risa> con ganas de un agua <risa> de limón y unas sabritas que vendía. Y siempre me quedaba viendo. Y bueno, pues no tenía un dinero y me iba a jugar. Y me iba a jugar para Y me quedaba viendo y bueno, que era el mismo, ¿verdad? Cómo se queda uno plasmado en esas imágenes que me de es, esa palma, que para mí era una cueva, era, era un refugio fantástico por el con un niño con mis amigos. Y esa imagen nunca se me ha se me borrado. Miren qué maravilloso entonces, lo que expresó, lo que dijo. ¿Mm? Pudo brindarse y pudo darse aquello que desde niño carecía. ¿Sí? Y esa carencia posiblemente siga en nosotros instalada. Y esa carencia se manifieste de forma permanente en nosotros. Y no entendemos que a veces para calmar esa carencia, sanar esa carencia debemos dedicarnos el tiempo adecuado y brindarnos lo que necesitamos. Porque de afuera no se sacía la carencia que está instalada en nuestro interior. Se sacía internamente. Por eso tomarse el tiempo para ir en búsqueda de ese niño, ir al encuentro de nosotros mismos, reflexionar, rever y brindarnos ese amor, es fundamental. Es importantísimo para luego tener la fortaleza, tener la madurez, tener la luz y la energía de desenvolvernos y actuar en los diferentes escenarios de nuestra vida, de la manera más asertiva ¿sí? claro ¿qué más? que lindo no, Tiene en ese sentido algo que mm -hmm. se compartió y que dijo que nos estremece y no pasa a pensar recordaba toda mi infancia y dice es unir nuestros pobres pero era muy feliz se me siente tan fácil todo, resolvía todos todo el mundo. No me interesaba nada, entonces qué está pasando hoy, ¿no? A lo mejor el lapso es feliz, pero no, no estoy muy preocupado, pero ¿por qué? Las cosas tienen que pasar. Y en eso que ¿qué estoy haciendo más? Exacto. Fíjense, este es otro punto a tomar en cuenta. ¿Qué caracteriza a los niños? Y esto ustedes lo habrán observado Sí, la honestidad Pero una de las cosas importantes Es que viven en el presente ¿Sí se han dado cuenta? Para un niño mañana, pasado, mañana Eso no, no tiene sentido Es ahora Esto es lo único que existe Y en eso hay una sabiduría increíble Porque es la verdad ¿Qué mañana me están hablando? ¿Qué pasado? ¿Quién sabe? ¿O quién tiene la certeza de que vamos a llegar a mañana o a pasado? Lo único que realmente existe es el aquí y el ahora. ¿Por qué vivimos el sufrimiento y el dolor de cosas que ya no están? ¿Por qué las seguimos arrastrando? El niño, como es puro corazón, vive el aquí y el ahora. Y entonces... Suele ser feliz aquel que vive en el aquí y el ahora. Porque la angustia y las preocupaciones generalmente están en el pasado o en el futuro. En realidad es que no existen, que no están. Entonces posiblemente eso es lo que tenemos que mejorar. Para recuperar esa felicidad que teníamos de niño. Vivir en el aquí y el ahora. Dar gracias de esto que tenemos. porque son muchísimas las cosas para y oportunidades para eh, aprovechar, para agradecer. Y eso va a recuperar nuestra felicidad, y eso va a recuperar nuestro niño interior. ¿Sí? Entonces, cada vez más instalarse en el presente es fundamental. Tanto así que presente es sinónimo también de regalo, ¿no? así nos referimos a un regalo, un presente bueno ¿qué más? ¿quién más quiere compartir su experiencia en esta meditación que hemos tenido? Yo, sí. yo me encontraba al niño Ajá. y de repente lo percibí en una esquina yo primero entré al corazón y lo visualicé como rojo no sé, ¿Sí? usted, pero usted a la Ajá, claro. Y no le encontraba a la niña, encontré a un niño. Encontraste un niño. Sí, pero Ajá. estaba castigado allá en la esquina. Sí. Y hablaba y no quería, sí. y no quería. Y, y todo lo que usted estaba comentando le con cariño, y hablé con cariño y se acercó. Ajá. Y en ese momento ya lo vi como una niña. Y nos dimos un abrazo tan ilusivo sí. que se me sacaron las lágrimas. Oh, Entonces lo relaciono con mi niñez y que sí. Uh -huh. Yo que niña golpeada uh -huh. y siempre estaba castigada. Ahora de mayor le digo, mi mamá, ¿qué por qué mi papá me golpeaba? Dice, uh -huh. sí, es que eras tremenda. Y no. <risa> <risa> <risa> sí. Entonces uh -huh. para sacar yo eso.. Sí, porque afecta la vida de uno Claro, claro Ay, por supuesto este, Yo fui a tres talleres Y en uno de esos talleres Me hicieron ver a mi papá Y le reclamé a mi papá Y le reclamé, ¿por qué papi? Y, y creo que lo saqué, lo saqué Y ahorita se removió otra vez eso Claro Porque ahora fuimos por el niño, no fuimos por el papá Qué lindo, claro, ahí está Fíjense, de esa manera nos vinculamos. Eso es otro aspecto, tener la valentía de expresar lo que sentimos, lo que vivimos. ¿Qué hay de malo en eso? Todo lo contrario, nos ayuda. Nos acerca a las personas. Todos nosotros debiéramos de, de, de, de abrirnos y, y compartirnos, porque eso que le ayudó a ella, ¿cómo es tu nombre? Marta. Marta, Marta. ¿Y el tuyo? ¿Qué? Juan José, ok. Marta, eso que compartió ella, eso que compartió él, a todos nosotros nos puede llegar a servir y a todos nosotros nos hace conocer más a, esa, a ese compañero o esa compañera de trabajo. Y fíjense que tal vez ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertas etiquetas que teníamos, al ver o, o, o al sentir que esa persona se está abriendo, se está compartiendo, muchas cosas empiezan a cambiar, cosas para bien empiezan a cambiar hacia esa persona. Por eso no debemos de tener miedo, debemos de tener el amor suficiente para poder compartir esto que nos está sucediendo, porque de esta manera crecen ustedes y nos permite a nosotros, todos nosotros, crecer junto a ustedes. Claro, hoy entendemos que a los niños no se les golpea, que no sirve de nada, ¿no? Me imagino. Pero antes inclusive hasta las maestras tenían la libertad, ¿no? De golpear a los niños. ¡Ay, tremendo! Y hoy nos parece una completa locura eso. Pero antes era algo natural, o sea, normal. Le llamábamos normal. Fíjense qué tremendo. Ojo que hay muchas cosas que hoy en día son normales, que también son tremendas, y que nuestros hijos o nietos dirán, pero eso era así, qué terrible. ¿Cómo hacía esta gente para vivir? Bueno, intentemos nosotros entonces tener una normalidad sana, ¿sí? no una, normal, una normalidad completamente dañina. Muy lindo, muy lindo, Marta. ¿Quién más quiere compartir? Sí, Hola, ya vamos. ¿Cómo es? ¿Cómo te llamas? Alicia, sí. Tengo muy profundamente mis ojos para encontrar esa niña, con Este, Yo no fui niña maltratada ni con mi, mi mamá ni Ajá. mi papá. ¿Sí? Tuve ausencia de padre, porque mi papá trabajaba fuera muchos años y lo regresaba y así. Claro. Tuve ausencia de padre. No, no golpeada ni nada de eso. Pero yo no sé. Porque a mí me afecta tanto, tanto ver en los medios una madre que golpea a su hijo y lo maltrata. O sea, me duele tanto. Yo veo esas imágenes, empiezo a llorar, llorar, pero yo no sé por qué, porque yo no fui golpeada. Este, entonces ahorita cerré tanto mis ojos y yo lo único que veía era, y quiero que me lo explique, por favor, era un hoyo así profundo, profundo, como sí. un agujero negro, negro pero profundo pero luego salía un humo, un humo color rosa yo lo veía bien bonito el humo ese que salía de ese hoyo de esa profundidad algo pues bien bonito, como rosa pero rosa bonito, como un algodón así, Ajá. como unas nubes o no sé, un humo pero rosa y lo venía otra vez ese humo. No me explico. Pues el niño está enviando señales de humo. Sí, sí, sí. Bueno, el rosa es sí. también el color del amor. Sí, el rosa, sí. rosa en, en términos. Sí. Sí. ¿no? Entonces, en, en términos energéticos, si ¿sí saben que hay rayos, ¿no? Rayos y que cada rayo de energía es un tipo con, de energía con ciertas características. El rosa es justamente el del, del amor. El, roya, el rayo rosa es el del amor. Y yo no identifico nada más el rayo rojo. No, es el rosa. No, el rojo no es el del amor. El rojo es de la pasión. <risa> claro rosa, claro y el rosa sí es el del amor es... y no digo que el de la pasión no sea un amor pero es más carnal ¿eh? es más aquí mundano el rosa es más sutil, más espiritual, más profundo bueno, ahí está ahora, emerge desde un hoyo profundo o sea hay que trabajar más ese amor para llegar a sacar a ese niño o a esa niña que está en lo profundo ¿sí? ¿sí? claro, porque a ti te duele muchísimo o mejor dicho a la niña le ha dolido muchísimo ese maltrato que tal vez no recibiste golpes sí, pero has recibido otras cosas que han metido a esa niña dentro de ese hoyo otras cosas claro y esa niña está dolida y está lastimada y te está diciendo con señales de humo que quiere amor para salir de ese hoyo esa es la interpretación ¿Sí? y la prueba está en que no sabías que el rayo o la energía rosa es realmente del amor si ¿Sí? no claro perla, ¿qué viste muy bien ¿Cuál es el rayo morado, la energía mora, morada? ¿Alguien sabe? Ahí está, la transmutación, transformación, tiene que ver con la espiritualidad. ¿Sí? Es la búsqueda de conocimientos superiores para lograr una transmutación de condiciones que hoy existen que queremos elevar. ¿Sí? Porque una transmutación es eso, esa. Agarrar, es reciclar nuestras energías. Y es ese es el rayo y esa es la energía que en estos momentos se está desenvolviendo o que la niña está trabajando para poder emerger, para poder resurgir. Pureza. Y niña, me niña feliz, acabando para mucho. Y me vi muy feliz en una fiesta, este, con mucha luz. Eh, eh, y a mis padres, porque a mí me gustó muy amor que estudié a mis padres, me abrazaron. Y llegué yo hasta ahí y estuve abrazando a mis padres, que este, Y todo lo que se estaba diciendo me estaba transmitiendo una paz interior en mi corazón. Oye, que cuando si se regresa al presente, te das cuenta de que, de que pads, y que te decidas paz, ¿verdad? Si que en este día, en y gusta ni otro, como se dice te en el mañana. Exacto. Miren, si sí, eh, entienden o, o, o creen en que existen ángeles, maestros, seres ascendidos, ¿no? qué quieran llamados de repente se han manifestado entre nosotros ¿no? ¿y qué es lo primero que dice un ser iluminado un ser ascendido, un ángel, un maestro un Cristo? ¿qué es lo primero que dice cuando se presenta? siempre comienzan por esto la paz esté con nosotros y con su espíritu, claro pero la paz de ahí parte todo si no hay paz no hay una sanación, no hay una conexión con las cosas elevadas. Es lo primero que debemos de instalar. Amén. ¿Sí? La paz es lo más importante y la paz surge de un estado de inocencia, de pureza que tenemos que alcanzar. Por eso el color blanco. ¿Sí? ¿Qué es inocencia o qué es pureza? Fíjense, ¿eh? voy a profundizar un poquito más en este tema para que ustedes lo tengan presente. A mayor inocencia, mayor pureza, mayor, menor es la actividad mental. A mayor actividad mental, mucho más impuros, e intencionados y oscuros somos. ¿Sí? No digo que la actividad mental sea mala, lo que estoy diciendo es que la actividad mental solo hay que utilizarla en la medida y en los tiempos oportunos. Justo es como la sal. Yo no puedo andar salando a grandes cantidades mi comida porque no solo me va a hacer daño sino va a ser horrible. Solo en ciertos alimentos con cierta medida y si ustedes reflexionan un poquito, la actividad mental solo sirve para las cosas del mundo y en ciertos momentos. De hecho, si ponemos en proporción qué tanto pensamos y qué tanto nos sirve aquello que pensamos, posiblemente el 1% de lo que pensamos realmente sea útil. Y el otro 99% fue absolutamente inútil. Salamos nuestra vida. Y estamos perdiendo pureza, estamos perdiendo paz, cuando esa gran actividad empieza a establecerse en nuestras vidas. Por eso la relajación, por eso el silencio mental, por eso la paz, por eso la meditación, es muy importante. Por eso el amor es muy importante. ¿Ustedes cuando sienten amor están pensando? No. De hecho, son los momentos.. La mente se detiene cuando estamos. Y, y cuando estamos haciendo el amor también. Claro, si lo estamos sintiendo, ¿no? Porque hay <ríe> veces que estamos mirando al techo y me dicen, bueno, cuando termine este fulano, no? Bueno. Ahí no se detiene la mente. <ríe> y era todo esto, nada más. No, bueno. ¿cómo? claro cuando realmente el amor está presente no hay actividad mental cuando realmente el niño está presente no hay actividad mental Sí. y ahí hay paz y ahí hay confianza y hay un poder maravilloso en eso Hemos sobrevaluado la actividad mental. Vivimos en una sociedad en donde permanentemente se nos induce a estar sobreestimulados mentalmente y eso nos aleja de las cosas esenciales de la vida. Por eso procuren trabajar y hacer ejercicios para despejar esa mente, para silenciarla. La respiración está muy conectada a la mente. Cuando tenemos una mente agitada, ¿cómo es la respiración? Agitado. Cuando tenemos una respiración relajada y profunda, también la mente es relajada y profunda. Entonces, tenemos una herramienta a nuestra disposición para afectar de manera positiva a la mente. ¿Sí? Hay ejercicios. Si más adelante continuamos, vamos a dar talleres ya de más práctica. ¿Sí? en donde se trabaja con la respiración para mantener justamente esa mente más domesticada, con más riendas, y que no empiece a adueñarse de nuestras vidas. Tú eres la servidora, no eres la dueña de mi vida. Aquí manda el niño, y el niño está en mi corazón. ¿sí? Y es así como logramos paz entonces. Manteniendo una respiración profunda y manteniendo un silencio mental. ¿Quién más quiere compartir por ella? ¿Sí? Sí, pues yo soy. Bueno, y después tú. ¿Cómo te llamas? Gloria. Gloria, sí. Yo soy músico. Ah, qué Y no es que vaya a compartir algo negativo o triste o cosas así, sino que yo. Cuando llegó lo del niño interior, yo fui una niña muy, muy activa. Ajá. O sea, muy tremenda como ella. De ella. y este, Pero el, el, las emociones siempre me llenaban el, cuando era niña. y Pero me llenaban así como de explosión, de, de, de dorados, de, de luz, de para poder salir y correr y subirme a, las, a los árboles, a las bardas. Tenía un muy buen equipo o pandilla en donde yo vivía. Entonces era así como que un chiflido y salíamos todos, ¿no? Y este, y esa sensación de que. de, de explosión de energía, me lo produce mucho la música. Y siempre, y siempre estoy en ese estado porque vivo de la música, o sea, estoy de, desde que me desperté hasta que anochezco y a veces a las 10 de la noche sigo en ensayos y en así, y siempre estoy recordando a ese niño porque así así crecí, con esa como que explosión de felicidad, de energía, de, de, y hasta la fecha la llevo conmigo, ¿verdad? Y este, no tengo un momento en que no lo busque, vaya. Perfecto. Perfecto. Sí, los niños son intensos. Ay. Nuestros niños son intensos, son entregados, son puro corazón. Cuando hacen algo no lo hacen a medias, no lo hacen como el adulto. Lo hacen entregándose a eso. Sí, con pasión, con, con energía, con, energía, energía, en el amor, con ímpetu, por, con pasión. Por... Es más, hay un momento que digo... Ay, pero es que no no es va a haber tantos adultos, ¿verdad? No hay... <risa> <risa> o sea, pero yo no me considero adulto, o sea... Exacto, de... sí, así sí, debe ser. Sí, este, ah, bueno, pero sí, sí, sí, ya soy hasta abuela, pero, o sea, va a haber adultos, ok, bueno, bueno, los adultos están allí. No <risa> yo, soy ya... con yo, yo soy el músico. Sí, sí, sí señora, sí, pero ¿cómo se llama? Yo pienso también que sus manitas de los niños es un arma tan poderosa que claro. te cura. Ellos claro, son poderosos porque son poderosos. en ellos el niño interior todavía está muy a flor de piel, muy presente. Sí. Sí, yo me llamo Juani. Ayer vale. hacíamos un ejercicio, un ejercicio, perdón, en donde eh, dibujamos eh, en nuestra personalidad y, bueno, de cierta manera la plasmamos. Yo les decía ayer que eh, regresándome a mi niñez, viví momentos muy felices en una plaza. Yo me crié en una plaza y también muy bien, tremendo. Me pateó una mula, me atropellaron. ¿qué otra cosa me pasó? Este, no me acuerdo, pero fui la que más este, accidentes tuvo cuando era niña, ¿verdad? A mí mi mamá me pegaba, mi mamá me amarraba de la pata de la cama, porque me encantaba andar este, en, en la plaza jugando con, con todos mis vecinitos, ya sabíamos que cuando se escuchaba, ya conocíamos los cerrojos de, de nuestras puestas, sí. increíble, pero los escuchábamos. Claro, claro. Entonces, fue una niñez tan tan bonita, que, que como, dice la, como dice todo el mundo, compartimos y sabemos que cuando somos niños somos muy intensos. No queremos dejar nada a medias, todo queremos terminar. Este, cuando somos niños no nos importa nada más que ser felices. Exacto ah, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, y bueno, ayer también comentaba, yo odio los conflictos A mí me encanta el buen humor Yo creo que ante cualquier situación, por muy difícil que estemos viviendo Nuestra actitud y nuestro humor nos va a ayudar mucho Exacto. Y ya no voy a hablar porque soy bien llorona Ay, también me... Esa plaza me recuerda a mi niñez, me recuerda... A... Claro, fíjense, los niños tienen los sentidos al máximo para nosotros uy, perdón, para nosotros exacerbados ¿no? pero realmente tiene los sentidos a pleno, a plenitud si queremos recuperar ese niño interior, también nos va a pedir a nosotros que tengamos los sentidos mucho más presentes cuando veamos no veamos simplemente sino observemos cuando desgustemos, sintamos el sabor a las cosas realmente. Cuando toquemos, realmente tengamos la sensación de que estamos tocando, porque eso es estar más vivos. Cuando ya, eh, oigamos música, pues disfrutemos la música en plenitud. Seamos entonces también personas que están mucho más conectadas con los sentidos para poder despertar más y para poder vivir más como lo hacíamos cuando éramos niños ¿sí? bueno, muy bien y la actitud, como decías, Juanis esa de, de, de mantener un buen humor bueno, es fundamental es importantísimo porque ¿saben qué? ¿saben qué? nada realmente vale la pena para que lo tomemos con seriedad nada absolutamente nada todas las cosas que nos suceden en nuestra vida son pasajeras, son transitorias hasta nuestra propia vida es pasajera es transitoria, estamos destinados a ser olvidados, ¿sabían? Sí sabían, claro y lo que hoy es un terrible problema mañana ya no lo es no vamos a reír de eso ya pasó entonces para qué sufrir tanto no digo que no lo atendamos no vayamos a procurar resolver, resolucionar pero tampoco debemos de ser personas aprensivas a la cual la angustia, el terror, el miedo y la duda y todo nos empiece a ganar no para nada de hecho déjenme decirle porque yo, yo realmente cada día descubro más que esta ciencia se acerca a esos conocimientos ancestrales, espirituales profundos de los grandes maestros hoy la ciencia ha dicho, este mundo en el que vivimos es ilusión, es una realidad holográfica no es real ustedes dirán, pero ¿cómo que no es real no, no es real el átomo que conforma a la materia si tuviera el núcleo del tamaño de este puño, el electrón, que es mucho más minúsculo, giraría 20 kilómetros a la redonda. Lo hace tan velozmente que da la apariencia de solidez. Pero no hay ninguna solidez. Es más, el núcleo a veces está y a veces no está. O sea, es un mundo de burbujas, científicamente comprobado. ¿Realmente estamos aquí nosotros? No. ¿Dónde estamos? Ah, bueno, de eso se trata, el despertar, que se le ha llamado. ¿Sí? Y entonces, para poder despertar y para poder nosotros no engancharnos en este mundo de ilusión, pues debemos procurar mantener una actitud mucho más relajada, mucho más suelta y Asimilar la idea de que esto es un juego ¿Sí? ¿Cuándo un juego deja de ser un juego? Todos han jugado, ¿no? ¿Eh? Cuando te lo tomas en serio, ¿no es así? Cuando un niño se toma en serio un juego ya dejó de jugar, lo han visto Ustedes ¿No? ¿Y qué hacemos con el niño? Es un juego, no te pongas así, ¿no? A veces se pierde, a veces se gana, bueno ah. ¿Y Claro en la lotería, en el casino a las cartas ¿no? que jugamos cuando ya tomamos con seriedad el juego ya perdemos la esencia lo positivo de, esto boni de eso bonito bueno, la vida es un juego la vida es un juego que hay que jugar de la mejor manera posible claro, de eso se trata de ir aprendiendo, de ir mejorando pero no puedo tomármelo en serio por eso debo de tener siempre una actitud con una sonrisa, una actitud buena, positiva. Bueno, no se dio como se esperaba. Eh, me equivoqué aquí, me equivoqué. Pero bueno, ya habrá otras oportunidades. Y entonces, cada vez más voy a descubrir dónde estoy realmente. Solo aquel que logra que el mundo tenga... Menos poder sobre la persona Es capaz entonces de descubrir esa otra realidad Que es superior, que es trascendental y que es divina ¿Sí? Claro que nada a nuestro alrededor nos facilita eso Todo lo contrario Nos quieren mantener sumergidos Nos quieren mantener aprensivos, estresados, angustiados Como ustedes bien se refirieron al principio El mundo quiere eso pero nosotros debemos de lograr alcanzar un nivel superior y eso se logra manteniendo esta vida que nosotros vivimos como un juego. ¿Sí? Un juego que se debe jugar lo mejor posible, pero sigue siendo un juego. ¿M? Claro. ¿Quién más? ¿Por ahí había alguien? Sí. Hola, yo, yo soy Laura. Soy Laura, Laura sí. Yo soy Laura. Es, eh, coincido mucho con todo lo que estás platicando. Bastante... Sí, claro. Coincido. Este, me encanta, eh, lo creo, lo creo, creo en todo esto maravilloso que es el amor. Eh, mi niña es una niña muy luchona, eh, muy valiente, eh, pero bueno, yo quiero platicar algo que me sucedió muy padre. Cuando yo conocí a mi esposo, eh, yo no, no, no me gustaba, no me gustaba, no era el tipo de hombre que me gustaba a mí. Este, y lo veía y, y era muy, era, era muy simpático. Sigue siendo, ¿verdad? ya tenemos... Siete años. Este, pero no me gustaba no me gustaba y él me seguía y a mí me gustaba otro muchacho y con las características que, que yo pretendía pero él es muy simpático y me encanta la gente simpática, claro. eh, entonces un día me invita a bailar y yo no quería bailar y dije bueno, el que yo quería no estaba y yo quería bailar yo quería bailar y me voy a bailar con él. Entonces, cuando estoy encantado, bailar los Así que, me pasa. Pero cuando toca de que te cargas de la mano y que te hagas una varavita así, no sé qué cierto, Cuando yo, cuando yo, cuando yo, agarré, cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo, que yo todavía no me explico. porque yo en esa conexión sentí no sé, yo así como que estrellitas como burbujitas, como rayitas como en, en, en, en color dorado, como decía la maestra, en dorado, en transparente, no, no, ni rojo ni rosa simplemente así lo vi con muchas cosas, lo agarré de la mano y te digo no me gustaba, no, no lo quería de novio, pero cuando yo sentí el contacto con él, de las manos, dije, este es para claro. siempre. Porque el niño, fíjense, el niño interior tiene la capacidad, tiene la visión de ver el fondo más que la forma. ¿Sí? El fondo más que la forma. Y en el fondo está realmente lo valioso de todo. Y que yo lo porque, y ahí vamos a un tema que más adelante si quieren lo podemos abordar, pero el alma es mucho más antigua que el cuerpo. Claro. Por eso es que todas las almas somos diferentes. ¿Ustedes creen que es capricho de Dios? No. Cada quien tiene lo que le corresponde y lo que se merece, de acuerdo a ese pasado que tiene. Por eso somos todos muy diferentes. Las almas nos conocemos, son antes de venir aquí. Todos nosotros nos conocemos. Por eso esa sensación, muchas veces, de sentir que a esta persona la conozco. Es la primera vez que la veo, la conozco. Y no solo la, la conozco, sino es que me quedé enganchado, yo veo lucecitas de colores y claro sí, porque hubo más conexión con esa sensación que cuando nacieron mis niños claro les... claro tiempo. bueno, ¿cómo? No <risa> <risa> ¿cómo? ¿cómo te llamas? Leslie sí. bueno, quiero algo parecido y que se una todo ¿no? antes de que, que este trabajo o este lugar llegara a mi vida hice una meditación como que esa hice una meditación con ángeles y yo pedí un lugar lleno de amor porque en ese momento estaba ávida de eso Ajá. entonces era lo que yo pedía y sentí que mi, mi ruego vibró demasiado alto ¿no? entonces a los 15 días llegó este lugar a mí creo que no se lo comenté a nadie y yo llegué y vi muchos adultos no hay mucho amor en adultos y después recapacité y vi dónde estaba, en ¿no? un jardín de niños, claro. donde los niños son el amor, donde ellos te dan todo lo que tú necesitas, que te sanan, te dan muchas cosas, ¿no? Y al ir eh, pasando el tiempo, al ir conviviendo con todas las personas, este, me es casi imposible decir que no tengo nada en común con nadie, tengo todo en común con todos, ¿no? Desde las chicas que están en la cocina, desde la maestra, desde el este personal de limpieza, desde la directora, o sea, con todo el personal tengo algo en común, algo que comparto, alguna experiencia pasada, algún presente, características, hay una persona que todos saben que tuvimos un conflicto muy fuerte, me costó mucho trabajo soltarlo, tiene un reflejo, Exacto. Exacto. cuando yo solté eso, todo fue otra vez, ¿no? Entonces, este, me unía lo, tenía un de pero no, no, sí, claro, claro, ¿cómo no? Fíjense, porque lo, de lo que se trata de descubrir y más ustedes que están aquí, es que todos somos niños y que así como admiramos esos niños por todo ese poder curativo, sanador, fresco, energético tienen todo eso que vemos en los niños también está en nosotros y de lo que se trata es de volver a recuperarlo si lo recuperamos vamos a permanecer, seguir siendo niños durante toda nuestra vida ser como niños para ellos es el reino de los cielos ¿no? alguien dijo eso por ahí Ah, y entonces, y creo que tiene autoridad para decirlo, porque no vamos entonces a la recuperación, a la sanación? Y al volver a traer como protagonista nuestras vidas a ese niño. Y eso es lo que eh, esta experiencia de vida está queriendo decirte y al estar compartiendo nos está reforzando entonces ese deber que cada uno de nosotros tiene. Ajá. Eh, había hecho otras meditaciones con el mismo en mi niño interior y la había ubicado en otro contexto, en otra época, con otra ropa. Nunca como la visto, como lo vi ahora, y fue así como, súper rápido. ¿no? A mí me choca la playa, y la vi en la playa. Me gustan los trajes de baño y no la encontré en el baño. Este, me choca quemarme en el sol, la vi súper quemada. O sea, eran esos fines de semana que te lavabas a la playa del el viernes, sábado, domingo y así, familiar, ¿no? Nunca la había visto así. Y me ubiqué en ese momento y dije, a no me interesaba el había puesto. Exacto. el sol. El fondo. No me interesaba la forma. si me bañaba dos días, tres días o no claro. bañaba una de arena. O sea, estaba súper feliz. Feliz, feliz. Con lo que comía, con donde me dormía en la playa, en la playa y lo que decía de me voy a enfocar en ser en ser en eso lo, lo que le dije me voy a enfocar en ser excelente eso, de eso se trata de eso eh, eso significa el avance porque todos creemos que el avance es hacia, hacia adelante no no no no el avance es hacia atrás hacia atrás para recuperar la esencia que somos nosotros qué es ese niño Claro, la puerta de entrada a un nivel superior de existencia y de vida está en volver a ser niños, en ser. Bueno, muy bien, entonces, eh, vamos a dar por finalizada la plática. Gracias por invitarme, yo espero que la hayan pasado bien, tanto como yo la he pasado. Y bueno, eh, les deseo lo mejor, les deseo que el ambiente y el clima aquí cada vez sea mucho más luminoso, radiante y que los niños no solo estén en las aulas sino estén también en, en, en, en, en ustedes mismos y en los momentos que tengan para compartir y bueno, esperemos seguir viéndonos y un abrazo a todos y muchas gracias.